pinchamos en cualquiera de los grupos de Chromebooks a los que tenemos acceso, vamos a ver por ejemplo, pues mira, este alumno que lo vemos en verde que está conectado y a lo mejor no tendría que estar conectado. Pues si pinchamos en la I azul aquí arriba a la derecha, pues vamos a ver lo que está haciendo y si pinchamos en la ruletita esta de configuración, pues mira, podemos ver todas las pestañas que tiene abiertas en este momento. Además de eso, bueno, aparte de poder cerrarlas de manera individual, podríamos cerrar todas también. Pero podríamos decirle, vamos a bloquearle la pantalla. Simplemente pinchando aquí en bloqueo, le bloquearíamos la pantalla y al alumno le aparecería pues un candado en la pantalla y no podría hacer nada más. Aparte de eso, pues mira, también le podríamos, eh, una vez que está bloqueado, enviar una página concreto para desbloquearlo. Pinchando aquí en enviar eh, la página, se le desbloquearía el dispositivo si estamos explicando cualquier cosa le mandaríamos la página web y el dispositivo se desbloquearía con la página web que hemos abierto. Aparte, pues también podríamos enviarle un mensaje. Imagínate que está distraído o que queremos que preste atención, pues le podríamos decir, mandar un mensaje aquí, eh, céntrate en el trabajo cualquier mensaje, le damos al botón de enviar mensaje y al alumno le va a aparecer pues en medio de su pantalla el mensaje que le hayamos lanzado y aparte, le va a aparecer como una notificación en la parte de derecha de notificaciones de, de Chromebook.